Buenas Alex y hola a todo el mundo por la... Y, gracias, el y bueno, ella Sammy, es Sami es Elin, la escritora de la lucha y madre de, de Alex. Bueno, primero yo quiero dar las gracias a capa Porque... Bueno, sacas mi <ríe> porque cuando le dije que tenía presenta el libro, lo primero le dijo a mí, se te ocurre que a irse en ningún sitio, deteniéndome a mí aquí, el local es tuyo. Es como un hermano para mí, soy una también <risa> de <Es> Marian líneas. <risa> <risa> es un hermano para mí y es... vamos... Por el, el mismo día que inauguró dijo, no, lo haces aquí, se ¿sí? sí, hace aquí. Eh, a Marian, que la conozco muchísimo el de cocina, que eso no lo tiene bastante. Te me ha aguantado mucho. Y también nos ha ayudado a todo, está siempre aquí. Siempre es una llamada de teléfono y está ahí. Eh, quiero dar las gracias también a Marián de Colores, que ha traído sus cuatro <risa> y va a donar 10 euros por la venta de cada cuatro a Alex. Eh, quiero dar las gracias a todos, porque si vosotros estuvierais aquí, pocas cosas podríamos hacer y no solo aquí. Muchos de vosotros estáis por, por Facebook apoyándome, aguantándome, eh, estáis recogiendo tapones, estáis, vamos, os llevo locos y la verdad es que tengo que daros las gracias por todo, porque es todo, es el apoyo, que me ha que no ha y todo no me tenía haber visto, <risa> me <Mariano. risa> <risa> eh, bueno el libro, como bien ha dicho Marga, es un libro que está basado en el chocolate. Eh, es un libro donde he transcrito todo. Eh, he omitido nombres, porque yo sí tengo educación, o sea que no han tenido conmigo ni con mis hijos. He omitido datos que puedan localizar el centro escolar y he omitido todo lo que a ellos les pueda perjudicar, a pesar de que ellos han perjudicado a mi hijo. Porque según vayáis leyendo el libro, veréis que la enfermedad pasó de dos crisis anuales a seis crisis diarias. Alex tenía posibilidades de la enfermedad de nació. Es por sus manchitas, pero está en control de la semana de haber nacido está en control médicos estuvo dos días ingresado, nada más que la En octubre eh, empezaron los problemas más graves, y fue cuando ya se le tuvimos que operar de urgencia del ojo porque lo y a una válvula en el ojo izquierdo, y aún así tiene la presión ocular a 20. La enfermedad se weber es una enfermedad donde en España solo hay 14 casos, sin contar la de mi hijo. Eh, de crea parálisis eh, ahora mismo en el lado izquierdo, eventuales, eh, hace 15 días se nos cayó escaleras a lo mejor por culpa de una de esas parálisis, gracias a Dios se hizo, pues, como los niños son de goma, no se hizo nada, se hizo los arañazos y bueno, los niños son de goma pero los niños se sacan esa en mi vida. <risa> ver, de vida ¿Y ahora es Alex no es especial porque tiene una enfermedad, Alex es especial porque es cariñoso, es dulce y bueno, muchos de vosotros sí que lo conocéis es un niño especial por eso, porque mamá está mal y bueno y Alex se va, abraza a mamá y está con mamá está muy buena eh, La recaudación es, eh, sobre todo porque nos tenemos que ir a Londres Hemos encontrado un hospital en Londres que sí que tiene estudiador, especialistas en el 19 y queremos llevarlo allí, porque vamos, o es Londres o es América, la tecnología más cerca, <risa> o sea, y aún así es una pasta. Eh, en España, aunque Alejandro nos, nos está intentando arreglar para ayudarnos, aunque sea un poco con el viaje, ya nos han dicho nos olvidemos que no nos van a dar, o sea, nada, en España no hay nada porque no hay estudios, o a sea, la es un solo a Eh, yo hablé con Alex, le dije que si sí quería leer una cosita, pero me, me dijo no él le daba vergüenza. Es de verdad. Vale, <risa> si somos todos de la familia, cariño. Entonces, eh, él quería darnos las gracias a todos, porque claro, él muchas veces por móvil, sí, cuando alguien por móvil lo logra, graba y lo dice. Pero le daba vergüenza porque, claro, iba a haber mucha gente. ¿eh? Yo se lo dije, que no estaba solo, que éramos muchos los que le mamá, solo mamá no solo mamá, ni papá ni... bueno, Margarita la pobre <ríe> está siempre ahí aguantándonos Entonces, claro, me, me daba vergüenza eh, Hoy ha estado aquí un chico, que no lo he nombrado ahora que también se merece muchas gracias eh, es Víctor, algunos de vosotros sí que os ha dado tiempo a conocerlo eh, ha compuesto una canción para él y saldrá en el book trailer tanto el book trailer de este libro como el de, de Alejandría y todo ha salido él está intentando hacer una gala benéfica lo que pasa es que cuando alguien te ofrece un local y luego eh, tiras a volver a contactar con él y ha desaparecido, Oscar, no puedes hacer mucho más eh... Bueno, la enfermedad de Alex es que es... Es muy complicada, es una enfermedad en la que ahora mismo, como en España no hay tratamiento, me lo están tratando como Tdh, pero Tdh a lo bestia. Alex toma 3 mililitros de rispetal, dos pastillas de Depakine, 2 pastillas de concepto y 2 pastillas de Tegretol. Y pesa 26 kilos. Claro, se lo toma, se queda dormido. Cuando se despierta, está saltando. Entonces, son pastillas para relajar y para excitar. Eh, se habló con el médico, el médico realmente eh, está un poco desconcertado porque, claro, es una parálisis. Eh, sí que sale la presión en el cerebro, pero gracias a Dios no tiene un daño cerebral. Eh, los electros están saliendo, los electroencefalogramas, muy mal. Y claro, no sabemos cómo cerrar esa crisis, por eso ya fue la decisión de irnos a Londres. Allí había más especialistas, y aunque aquí el médico que lo lleva fue uno de los que estudió aquí en España en el 90. Y... Eh, la enfermedad eh, pasó de un mero estudio, de hay 14 casos, las parálisis dan al lado izquierdo de normal y tal. Como veis, Alex tiene las manchas, nosotros se las quitamos un poco con las ser cuando era la bebé. Eh, las dos sienes, encima del ojo, este es el operado, pero también las tiene por toda la cabeza. Y eso es lo que más, le, lo que más peligro tiene. El hecho es que una crisis a puede morirse. Y alguna vez, eso nos cayó muerto, cuando era más pequeño, y nos dio un susto de muerte, Vamos a su padre. ¿De la piscina? Ah. Más asustó a su padre, porque estaba con él y lo tuve que animar. Y me gustaría a mí que viniera a dar Sí. Trabajando. Sí, sí. Sí. No, no cámaras, Vienes y, y, viene cámara, cámara. y, y explicas eh, lo que tú me explicaste el otro día. de es paga. Y las similitudes con el colegio… En pues, eh, la última visita que hicimos al colegio, con el colegio de paterna se bueno, yo no les digo que es, por eso para No es el único caso. Cuando fue el Jesús el certificado de los críos para los de baja, aparecieron con un taquito así, por lo cual sabemos que hay 30 casos semejantes a los de los lo de mis nenes, que se quieren de ese colegio. Y una madre, que era una profesora, que le pasaba lo mismo. Es que pega a mi niño en el comedor, es que no se qué. Y la profesora es lo mismo. Ya miraremos, ya lo hablaremos, preguntaremos. Y yo lo voy diciendo, pues oh, vale. Quito los míos, pero el problema sigue Y el trato que hemos recibido en ese colegio era algo muy diferente Para ellos no es un niño, para ellos es un niño con maldad Además de para ellos no, es un niño malo que viene a agredir Y yo lo vi que... por algo como el mito de Frankenstein Porque me recordé una película que vi desde pequeño, en blanco y negro En que Frankenstein se mete en una cabaña, la cabaña se llevó Y va todo el pueblo a por Frankenstein y por culpa de que juega con Frankenstein, Félix se pone nervioso y la cabaña está ardiendo. Y el sigo creo que creo que moría. Y era porque fíjate que solo quería un amigo con que jugar. ya le no me quiere jugar a fútbol o y ser un niño. Pero sin embargo, sus profesores, la, los sus cuidadores del centro, Ale es un niño malvado, mal, un niño malo. es por ellos. Ellos me, me han dicho: No, es que tu niño, miro con maldad, haceme daño. Y mira lo que me ha hecho. ¿Vale? Mire lo que me ha hecho, mire lo que ha sí, hecho, sí. ¿vale? Y todo lo que ya lo han hecho, no eso no sabemos nada. O sea, moratones, eh, crisis, arañazos, de eso nadie sabe nada. Ahora, cuando hay, hay que defenderse de la agresión, me lo ha hecho tu hijo! Ah, ¿Y por qué ha estado así? Porque yo he estado con ellos tres, con ellos y sus hermanos, hemos estado por ahí en los parques, en el sitio de pueblo más, en casas encerrados y todo, y los niños se han comportado entre, entre ellos, ya ha estado bien han vuelto al colegio y en 10 minutos me han llamado que yo está una crisis y lo único que ah, nada es que ha subido a su aula, ha visto la aula, tiene miedo de entrar, tiene... ah, pero no sé por qué, le es que, ¿por qué? Como siempre, porque su profesora está loca, Pero loca, loca, no se lo dije a la psicóloga, hay una especie de su profesora que ya tiene un expediente de con otros niños de que ha agredido, insultado a demás niños, al niño le han dicho, oye, tu padre es un minuto y iba solo por fronteras lo ha dicho compañero de este niño, esa profesora. Pero todo el mundo lo encubría. Entonces yo lo vi ya como que mi hijo era un monstruo. Le dije, pues mira, ya de aquí me lo llevo. ¿Que tenéis más problemas? ¿Que estaba cual, Ya, pues, ¿sabéis? Cuando consellería vea que son 30 niños, pues, que se han ido a ese colegio, ya preguntaba. ¿eh? Y pues, además eso es de jugar. Eso dije, pues, bueno, no nada. Y, y, no, y no paga quieto. Es un niño, pero es un niño, le gusta jugar, le encanta pasárselo bien, sobre todo le gusta el fútbol, ¿verdad? ¡El fútbolín. Y el fútbolín. Es un niño cariñoso yo lo puedo comprobar porque yo más de una vez me he tenido que quedar a dormir en casa de Sandra por... Pues porque el trabajo nos, nos lleva hasta las tardes de la mañana. Y siempre han tenido un hueco para mí y Alex se levanta por la mañana y a mí me da un besito, me despierta todo con un besito por las mañanas, con un abrazo y me dice vamos a desayunar juntos, eso no lo hace todo el mundo y los niños que realmente son como a él lo han querido describir no hacen eso, él es un niño cariñoso, amable, simpático, sincero, que le encanta jugar y pasárselo bien y que tiene un montón, pero un montón de, qué? de cosquillas, ¿a que sí? Que sí. Lo que pasa es que es cuando entra una crisis, lo que sería para mí una rabieta, es como la, las manchitas que tienen todo el se le hinchan más de sangre, le presiona el cerebro, Él sí le puso el dolor el... en la cabeza, yo lo que decía era la crisis, bueno. Pero de todas formas es el efecto, es que se ve así, el estudiando sobre la enfermedad y es, es, desde, es desde que se cierta por la mañana hasta que se acuesta todo su comportamiento, es tu ojo, todo. Y es por las manchitas que tiene, se llama... Conventuras con por color corto, porque tiene el color de yodo corto, aunque están más claritas por el pero se llama así: color corto. Vale, pero cuatro, ni cuatro niñas de sexto me pegaron porque yo no quería pasar un balón a unos niños que lo sacaron afuera. Bueno, ese caso pasó, lo voy a hacer desde entonces empezó yo en este colegio no quiero estar porque pegaron a mi hermanos lo vio otro niño de la misma clase ese niño testificó que había visto cómo pegaban al chiquillo Alex y la dirección del centro dijo que su testimonio no tenía valor porque estaba, era un niño y estaba jugando Cuando hablas con su psicóloga, que también es sí. psicóloga del mayor y dice, es que su hermano mayor, ahora ver, que se lleva año y medio, en eh, la consulta, el niño y la psicóloga, llorando, le han dicho, es que en ese colegio quiere matar a mi hermano. Te quedas con una cara, diciendo, mm, ¿qué hago? No me deja atropellarlo, que por mí me atropellado y siniestro. Pero vamos. Y estando un día, hablando con el director, entró el pequeñito Seuss de cinco años y dijo, ¿me quedo de este colegio? Porque pegan a mis hermanos. Eso lo dijo como estábamos, y yo, el director, entró y me quiero de este colegio, y, ya, pega a mis tetes, se fue. y son cosas, una y otra, dice, y allí en el colegio nadie no sabe nada le preguntas y se coge de hombros, le dices, a mí a veces me cayó en crisis, muerto como queramos llamarlo, estaba en la piscina, en la piscina entró en crisis se cayó de espalda en el agua, y se quedó flotando boca arriba, hundido boca arriba en el fondo de la piscina que me tocó mi tirarme Darlo y reanimarlo entonces y eso y si eso pasa, eso ¿qué hacéis? ah, no sé Ah, no sé. ahí a yo a vengo, meto cuatro puñalas y tampoco sé nada. ¿Y no se nada Ya al sábado que esperando eso no puedes hacerlo, más que un centro donde no hay solo un niño especial, hay varios eh, se hizo un whatsapp para atacar a mi hijo Sí, porque el nuevo ataque ya es profesores, vale alumno, bueno los niños son niños. Los niños son niños, al fin y al cabo son niños, si yo hubiera sido un niño, pues hubiera solucionado. Pero es que no fueron niños, yo tengo pruebas de moratones de, de mi hijo mayor con, un, con marcas de una mano adulta cogida o sea, en el cuello. Yo las tengo las pruebas, o sea, porque yo tuve dos dedos de conocimiento de guardarme todas las pruebas grabé todo. Y eso es lo que me está sacando, yo todo eso lo no que he conseguido yo la policía. Porque lo que no puede ser es que mi hijo se pueda caer muerto y ellos sigan como tal. Porque da, ellos, el niño ha empeorado muchísimo. ¿Y a quién le va a costar el dinero? A mí. Es más, eh, la beca de mi hijo mayor se la quedaron ellos, porque si no, no le daban a mi marido los certificados para sacarlos del colegio. Los certificados de baja. A mí, yo me quería llevarme, pero o sea, tú me das certificado, yo me pido y ya buscamos otro ayuda, que se ¿Eh, Le estás diciendo que se está movilizando toda España para ayudarnos y yo se quedan 125 euros de mierda. De mierda que a mí me salva parte de la medicación del niño. Con, con la cantidad de medicación que se toma, a mí las cajas que nos dan me duran una semana, semana y media, no me duran más. Creo que aquí hay gente que sabe el tema de esa medicación. O sea, no, no duran más si valen una pasta. Baratas no son. Y tuvimos que pasar por eso. Bueno, en el libro lo cuento todo, absolutamente todo, sin nombres. He cambiado todos los nombres, bueno, casi todos los nuestros han quedado. Está hasta el nombre de marca, pero ya me autorización. Lógicamente de mis hijos doy la autorización. Y nuestros no nombre pobres. Hace poquito, una persona uh, compró, un amigo compró el libro, nos está diciendo que se lo está leyendo. Y el otro día nos vino y nos dijo, si no fuera porque os conozco. Y me habéis contado muchas de las cosas que salen en el libro. Yo creería que es una historia de ciencia ficción. Pero lo peor, lo peor no es eso. Y lo peor es que cuando yo empecé a decirlo en Facebook cuando yo puse el lo habían tirado cuatro litros de agua por la cabeza y me lo habían dejado en un cuarto Eso Es verdad dormido, solo, y que no me dejaban entrar a cambiarlo. Que me cogió el niño un resfriado, que casi a la neumonía. Cuando yo puse eso sol, empezaron a saltar las alarmas en el país y a contactar varias personas conmigo. De varios colegios que pasa lo mismo, o sea, no pasa solo uno, pasa en no. varios. Gracias a Dios, de... que están muy conscientes. O sea, que lo frenan, que tienen un grupo de... para el acoso. Pero, por desgracia, tenemos que aguantar que muchos otros textos. Yo tuve que aguantar a la tutora a decirme: Total, ves a la consellería si quieres, si yo tengo amigos allí no me van a hacer nada. ¿Qué pasa? Yo no fui directamente a la consellería, yo me fui a mi ayuntamiento con una crisis de ansiedad después de que el niño me viniera con un colador así, hecho por una cuidadora. Y, y me fui con un ataque de ansiedad y les pedí ayuda. Y de ahí consellería, gracias a Dios, ha movido, me ha movido, me ha ayudado muchísimo. Yo me que nadie en consejería consellería. Y sí, los niños, gracias a Dios, están en otro colegio. En septiembre empiezan en otro colegio. Pero Ale, Ale realmente va a terminar en un colegio especial. De hecho, Ale no ha llegado con una piedra en la cabeza. del colegio con una piedra. Lo hemos cogido a las 5 de la tarde del autobús. A las 5 y cuarto estaba en urgencia. Al día siguiente, oye, mira, que ayer vino el niño con este en la cabeza. Y si no es que era mentira, que la que nuestra, y, y a las horas. Si a las 5 no recojo de la cara a las cuarto, está dentro de urgencia. Y eso no es una cosa mentira, a mí ya se bien. Yo tengo partes médicos de todo. O sea, de todo. Que vale, siempre son supuestas agresiones, porque no puedes poner una agresión porque tú no la has visto. Pero vamos a ver, si viene, yo lo dejo a las 9 de la mañana en el autobús y a las 5 me viene con la pedrada. lo mejor de todo, una vez le preguntamos en el colegio de bueno, un yo tengo no, es que el rato de y no, pero el rato del comedor no es nuestra responsabilidad, el rato del comedor no es nuestra responsabilidad. Yo en serio, o sea que aquí están los críos un par de horas, a su nivel de estar Según ellos, hay, eh, la gente lo controla. Hay cuidadores que lo controlan, pero cuando pasas por allí, además es un colegio, se ve porque un muchos bajos y de atletos se ven los patios. Sí, hay, hay uno o dos cuidadores puntitos de paniqueo y los niños por ahí sueltos, y, y lo que hacer de los niños. Vean algo y luego lo más mínimo. No te digo que tal, pero vamos, que allí, cuidado. Pero lo que iba a Malope y pasando, yo, es que allí la gente se dedica a, a fumar, a tomar café, y al final me pone la mano, para cobrar, porque un poco más. Porque yo no convirtiéndome con ella, porque yo soy una docía. Pero Yo digo, lo que es la educación valenciana, en Valencia es una grandísima mierda. Tú sabes que aquí casi todos son no iguales. Ah, eh... Pero he sido muy quemado con la educación que han recibido para mis hijos, tanto en su anterior colegio como de la actual. He sido muy quemado. El problema es eh, la clase de funcionarios que hay. Me explico, ¿vale? Saludido. Eh. Eh, ahí... A mí me atacaron, o sea, el mismo día de los cuatro litros de agua, eh, una profesora, la misma, que dijo que es que mi hijo había ido a Tred a pegarle, sí, la que, dijo que, yo era que ya se agresivo. contradecía ella misma, porque primero dijo que le estaba pegando patadas solo a la puerta y luego dijo que es que le había mirado los ojos y le estaba pegando a ella. Y yo le dije, bueno, si es agresivo, ¿por qué me ha llamado a la policía? Y llámela ahora mismo. Ya palabra mismo, vamos a ver, yo ya había informado a la policía de que esto pasaba pero yo no podía denunciar porque quien tiene que abrir el expediente es el mismo colegio y... Sí, eso sí, es, o es, sea, es penoso, o sea, es penoso Gracias a Dios la ha y se ha podido denunciar, pero... De hecho, la policía ha estado conmigo dentro del colegio un día que tenemos un problema, la, la, la no de, no de mangas, en las vacaciones, 9 de la mañana estamos el autobús, no la policía y me llama, ya que yo tenía una cosa. No aguanto 10 minutos en el colegio. Estaba el estudio, estaba la psicóloga y el niño. Estaba... Yo y la policía. Lo digo yo la porque, y la policía porque... La policía ponía atrás de atrás de mí para pararme. Y ella ha sido para... Llegué al colegio, me que el coche en marcha y tiré para dentro. parar, parar paralo, que la día, paralo, paralo, que la día. Y la policía se pide atrás de para pararme. Y dije, bueno, ha ido bueno, a la autoridad que diga que he sido señores. Esta señora eh, me paró en medio del pasillo se puso a insultarnos. Realmente ella buscaba que mi marido le levantara la mano. Porque si yo se la levanto, yo me la voy a cargar menos que si se la levanta, él ¿eh? Al ser hombre con mi postura, eh, yo estaba con la Yo estaba dentro con la psicólogo, diciéndole, es que no ve lo que están haciendo. ¿No te das cuenta de está? Insultos. Y insultos a mis hijos que son menores eh, hasta que al final me dijo mira dónde, de dónde vienes mira dónde estás y mira dónde vas y analízalo y yo, es que no me o sea, se lo deja bien claro y digo, sí, analizado está la educación en España es una puta mierda pero por qué ¿Por qué? ¡Fácil! Porque hay gente trabajando que no merece estar aquí. Y en el paro hay muchísima gente más útil, porque mis hijos han tenido profesora fresa. Muchísimo más útil que vosotros. Ella sigue insultándome, yo me di la vuelta y me metí con la psicóloga. Les pedí, por favor, me hicieran un informe o llamaran a la policía, que yo mis hijos me los quería llevar porque no confiaba en ellos. Hemos de decir que después de todo el curso escolar, después de decir en septiembre, octubre, las pautas y con el niños, recomendados por su psicólogo y por su grupo de terapia, eh, en julio tomaron la decisión de hacer caso a la psicóloga externa. Y ahora, que a, a 20 días de terminar el curso, vais a ser los casos. A ver, ya que se Y el problema es daño, ya, ya está hecho. Porque la enfermedad no tiene cura y la mejora de la cura que tiene Alex es abrirle el cerebro abrirle la cabeza y las partes que tiene la madre por fuera las partes, eh, la misma que tiene por dentro y esa parte del cerebro, este parando esa es la cura que tiene que tener Alex y yo dije yo eso mismo lo hago tengo que verlo muy mal para que se le bien la camiseta, porque luego la, la operación termina y luego serían 5, 6, 7 años de recuperación y el crío bueno, pasaría a ser como ¿Sí? pues un bebé, pues, que enseñará a, a mantenerse el pie, que enseñará a andar, que enseñará a hablar, todo, como es un bebé de cerón y al cabo de 6, 7 años tendría cierta parálisis y ciertas limitaciones, pero el celular que estaría prefiero me metidos a otro esa operación va a ser ahora mismo en Alemania. El hospital de Londres está junto con el de Alemania, porque Londres tiene una clínica que lleva el temeste y en Londres los de opera. de en eh, Alemania es los de opera. Está más avanzado, Londres ¿no? de Y por ahora es eso es lo que hay, Minas tanto, pues control de medicación. Nos mandaron hace poco de Stufe web de, de, de Londres unas recomendaciones para, para el tema que se que llévalo allí porque lo aquí las pruebas se le están haciendo bien en España, pero la medicación, un han cumplido los médicos. Porque yo hablaba de la medicación y poco más. Y en Estados Unidos, pues hay, de, son 6 o 10 hospitales dedicados a ello. O sea, ya, Estados Unidos. Que digo, oye, sé si que ir, yo me pido el de, el de Miami, que aprovecho, se no lo en el hospital y me voy a la maquita, no, ¿no? Pero bueno, por ahora te tenemos que llevarlo a la mano que se más eh, Ales está mentalizado, o sea, no que tiene, porque yo cuando Se tengo esto, cuando hay veces, ¿qué pasa? El niño decía, yo no he pedido las manchas, o sea, es que yo no he pedido las manchas, claro, y ya cariño, es que eso sí, no lo eliges, es que tiene 7 años. Nosotros me ha quedado llorando, intentando desarracar las manchitas, y, y me ha dicho yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto, y es bien guapo que estás aquí, ¿sí? no, eres único. Yo se lo digo, no eres especial es especial porque tengas una enfermedad, es especial porque tu el... A ver... Son tres terremotos, o sea, el mayor que es el mayor TDAH... Eh, a ver, tiene TDAH de A ver, casi a final de curso, eh, quería tirar a la tutora de los cadenas abajo. Lógicamente, nosotros le agendimos y le explicamos el por qué no lo puede hacer. Hablando con el director, ya que íbamos a el hospital, a ver cómo los de niño porque no tengo nada para perdirnos. Mi idea de la profecía de Chavales, de abarca demasiado, y por estos momentos abarca demasiado y he comprado perdido. Y por eso me he esta hasta por ello. Pero yo donde he hecho en la y se lo dije, porque la, la, la tutora de Alex era supe y y digo, bueno, tengan cuidado, porque mis hijos son muy burros. Y como la enganche se la llevaban puesto por delante. Tenía cuidado. A ver, cuando yo le expliqué que no podía hacer eso, me dijo, es que mamá tú no eres el le está haciendo del tete. Eh, Abel, el aula de Abel es, estaba poca? así, entonces él veía todo lo que le pasaba a su hermano. Dice, nada no, es que la doctora siempre tiene el aula abierta para que el niño salga y ¿no? no esté encerrado. Vale, no, no, no, y el siempre la que es siempre que hay vosotros, pues yo vamos, la que está cerrada. Siempre que su hermano está al lado que está cerrada. Siempre que ha le escuchado, que está cerrada. Y venimos, ya son suaves temporales, veníamos del anterior colegio de Abel, en que... De un día estábamos de, al otro lado de la puerta, escuchamos a un niño como se golpeaba y como dice la persona, y eso tú lo has hecho en casa? Y bueno, pues digo que yo estoy muy escamado por la educación de cena, con ¿eh? el colegio, ¿eh? este pero muy quemado. Y luego manifestación porque me recortan. Y yo pues le es que tengo que recortar? Y entonces tengo que recortar. ¿eh? ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué pasa, verdad? Es que esto es lo que nos hace decir, joder, yo conozco muchos profesores. En mi casa, en mi familia hay profesores que se han echado las manos a mi cabeza. Porque yo les he dado la agenda. Le he dicho, mira prima, celosa, mira que no te Aquí está la agenda, Eso es que se trae cambiando los datos para que no salgan el resultado. Pero estáis de la agenda y yo se sola... y se echan las manos en la cabeza porque además sería lo no dicen que hago eso en mi colegio yo me voy a la calle automáticamente ya. ya ves que aquí no gracias gracias gracias mirar mirar mirar mirar mirar mirar mirar mirar mirar mirar mirar historias eso era educación eso era infantil, con lo cual no era obligatorio, con lo cual no podíamos saltar, la Pero en este nuevo colegio, cuando entró, la psicóloga que para acá se había, hizo una cosas muy bonita. Es que si la puerta es redonda, porque todos somos círculos, primero y cuadrado, en vez de cuadrado y por las esquinas, y metemos el círculo, ampliamos la puerta. ¿Y todo? Sí, todo, Sí, todo, vamos. Mis hijos son un cuadrado y... eh, Ellos llevaban sus serenitas, se la tuvimos que cortar por su nuevo colegio. Y vamos, la han invitado por todos lados y mundo, y tantas charla de historia porque luego encima quien recomendó que le cambiásemos la imagen a los niños para que fuese más comprobado, más normal, no podía llevar ni a la historia, fue la misma persona que dio la charita de los cuadros de los círculos. Digo, tía, ¿me has tenido una hora aguantando tu monólogo para que lo hablas de esto? No me jodas. Gracias. ¿Te ¿Te preguntas ¿Te ¿Te preguntas ¿Qué ¿Te, te estás esperando? Si alguna pregunta, alguna pregunta alguna duda ¿no? que os interese saber sin visto a sí, Isara o, o sea mi Facebook tiene acaba bombardeado, ¿no? No no creo. Sí sí. Solamente cuántos niños teníamos cinco teníamos siete siete. Saluda. Saluda que te están escribiendo. Pero Lu te dice no llores es para una buena causa. ¿Tienes pensado que ¿En el eh, Sí, bueno, yo no... En principio, todos mis libros, la editorial lo que ha hecho es todos mis libros, eh, las ganancias totales, o sea, a eh, 12 euros. Se están descargando ellos que, lo que es... La imprenta Todo, todo lo que se recaude de cualquier libro que salga de Sami es para, es para el niño. La, aunque, yo, aunque se tenga que seguir poniendo dinero para siguientes ediciones, no se coge el, los beneficios del libro, son totalmente para ella. También se ha, se ha cogido a bastantes escritoras que han querido participar de alguna manera para ayudarla y se han hecho relatos, eh, juntándolos en un, en un libro de relatos que también es para ayudar, que se llama Isla Alejandría. Son distintos relatos, no tienen que ver unos con otros, pero tienen algo en común. Están todos en la misma isla, Isla Alejandría, en honor al niño. Y pues posiblemente la editorial siga con lo mismo. Da igual el libro que saques a mí, que todos los, todos los beneficios serán para el niño. Cuanto antes se le pueda mandar a, a Londres, mucho mejor. Eh, Puede decir mucha gente muchas cosas. Pues todos sabemos cómo es la gente a muchos a los la... pocos, Pero Marga ha tenido que sacar dinero porque a Arios, bueno, cuando tiene es una crisis se le tiene aunque... aunque se le haya dado su dosis. Más que nada porque lo importante es que esa crisis sufre. Y ella ha tenido que ir a la farmacia y sacarme la medicación, porque yo me había fundido con lo que yo el dinero. Y sí, sabes, sí, sí, sí, sí. bueno, pues... También es un montón que ya me ha abierto a mí los brazos. Desde el primer momento que vine, me ha abierto los brazos, abrió la puerta de su casa y me ha aguantado también mucho. Somos aquí, empieza a apretar para cuál. Otra pregunta, Isa? Oscula Forastera dice: Hola, buenas tardes, Sally Margañán. ¿La decisión de este libro, de este libro te llevó mucho tiempo? Eh, no. O sea, pues, pues hasta aquí hemos llegado. Esto tiene que escucharlo, es que escucha los niños una denuncia social. <coughs> eh, aunque, como he dicho, tengo el respeto a la educación de no decir nombres de ellos, aunque se merecen. O sea, así se merece que de nombre, que de dirección y que de todo pero también porque, si no, por encima me joderían, porque ya lo han intentado. Eh, yo tengo más educación que ellos, y pienso que ya pasará a San Martín por sus casas, aunque parece que se ha perdido últimamente, pero ya pasar a San Martín. Y no me llevo tiempo, fue llegar un día a la gota con el vaso, que ni sé qué día fue, y, de, y dije, tengo el tipo, a ver, yo escribo todo lo que me pasa. Cuando yo estoy colapsada lo escribo y además eh, yo tenía fecha para una novela y esa novela la tuve que frenar porque me quedé bloqueada. O sea, solo hacía, estaba con mi hijo yo soñaba que me mataban a mi hijo. Estuve casi un mes soñando que me mataban a mí. Y nada, no, fue así y Marga y Fran, lógicamente me apoyaron. Hola, mi amor. Bien la voz de felicidades por ser tan valiente de escribir esta historia Piensa que con, con su publicación se dará un paso adelante y se conseguirá disminuir el, el acoso escolar y por otro lado, yo sé es la respuesta, pero quizá los demás ¿no te da miedo que alguien tome represalias es por este libro? ya lo has tomado <risa> Han intentado que no saliera el libro se ha intentado que no saliera el libro para el de cole, suerte, no vamos a jugar. ¡Plan! ¿sí? ¿Qué? ¿Te lo sé a No. Lo han intentado, o sea, ¿Cómo? ellos han intentado que el libro no saliera, sí, sin que... eso. Eh... conseguirá disminuir el acoso escolar? No lo sé. No sea, lo sé, o sea, realmente, eso es lo único que podemos disminuir, lo somos nosotros. O sea, denunciamos se cuando <de lo vemos. Eh, luchando contra esto, realmente es un grito de basta, ya vamos a ponernos todos porque sí, aquí muchos de vamos a ver salvar el bus y demás y, eh, pero nadie hace nada, o sea, eh, aquí, yo me acuerdo una madre me dijo que un a mi hijo arrastras del comedor y nadie ha hecho nada, y digo bueno, ¿y por qué no lo denuncias en consellería? que no quiero que le hagan nada denuncias ¿Eh? y te llevas al niño. No lo cambio y yo me estoy callada y yo tal. ¿Qué pasa? Si yo soy mala, porque no me he callado? Yo he ido siempre de cara. O sea, mi mayor problema siempre ha sido lo mismo. Que yo voy de cara. O sea, yo no me escondo. Yo voy de cara y lo dije. O sea, yo les dije, cuando yo fui a consellería, les dije que sepáis que he ido a consellería. No me hace falta esconderme y agachar la cabeza porque yo sé que mi hijo cuando ha tenido una crisis, no ha hecho daño DD. A mí mi hijo me ha fisurado una costilla. En el que cabeza vez mi hijo quisiera fisurarme una costilla DD. Y tenía, por entonces tenía cuatro años. Mi hijo se ha intentado sacar los ojos por el mismo dolor que le crea las crisis en la cabeza. Y lo ha o sea, él luego no se acuerda. Mi hijo se le ha aplicado todo de pe a pa porque ha sufrido mucho por todo que lo han dicho y lo han hecho. Y bueno, hay que decir que Violeta Lago fue una de las que me apoyó muchísimo también eh, cuando dije lo del libro. Es una maravillosa persona, es quien me está ayudando para encontrar un sitio y presentar en Madrid y es... es Violeta Lago, o sea que no hay las explicaciones, es muy especial, es una persona que ha estado ahí, a pesar de estar en Madrid, ha estado ahí cuando vino me dijo, no vuelvas a decir que son pequeños de los ponios, que son angelitos. Sí, como compone con Ramón y Entonces es una muy buena amiga y alguien que me ha empujado y me ha ayudado muchísimo. Yo ha estado al otro lado y sabe los pasos que te puede dar y me ha apoyado y me ha enseñado mucho. ¡Qué Y luego ya una pregunta. Yo, yo te haría una. Yo hubiese puesto datos. Ah, eh, no, no, no. Eh si tengo suerte y sale lo que yo espero si que. Tienes, loco. Si tú tienes documentos, puedes poner sí, todos sí. los datos que quieras. Eh sí, yo lo he podido denunciar, pero hasta que no salga la sentencia, no puedo poner datos. La suerte para ella es que salga de eh, la sentencia. Este libro, nombre, apellidos. Es, eh, ver, el problema que cometieron ellos es que, a ver, para que ella pudiera denunciar lo que estaba pasando en el colegio, el colegio tenía que abrir un expediente en contra de la profesora o de quien estuviera haciéndole daño al niño. Como ellos en ningún momento quisieron, cuando se habló de la posibilidad de sacar el libro y ella misma ah, ah, hizo un comentario a razón de lo que pasó con el agua. Eh, eh, creo que varios de aquí estáis han oh, eh, el comentario que yo puse de los cuatro litros de agua que le habían hecho a mi hijo, lo puse en Facebook. Puse una parrafada sobre los datos del colegio. Entonces, ¿qué hizo el director? Bueno, bueno, el centro, mejor dicho. Fue a denunciarla a ella por ese comentario en Facebook y por la posibilidad de que saliera el libro. ¿Pero la denunciaron a ella? No, a la editorial. Entonces, ahí cometieron el gran error porque tuvieron que abrir un expediente en contra de ella y del niño para poder abrir y para poder denunciarla. Y ahí ella pudo hacer una denuncia que se ha podido sacar el libro Mira, que la, la, la policía preguntó eh, por qué Entonces, todas las pruebas que tenemos y dijo Vale, me tomo nota, eh, fueron dos más de dos le más a la policía de creación y lo pasó a, a la fuerza. Eh, yo pues, tengo que darle las gracias a la chica, no me atendió, en eh, la policía, porque antes de llamarme, ella sabía había estudiado la actividad de ¿Cuántas personas hacen eso? Es que el centro aún no lo ha hecho. ¿Sabes o sea, es que el centro tenía tan niño cinco años allí, aún no lo ha hecho. Y esa persona eh, se estudió toda la enfermedad. Entonces cuando yo llegué, yo llegué ella ya lo sabía todo, es más, yo le di el móvil y le dije, dime dónde pone nombre. La yo vi notar y justo la policía me dijo pues mira si hubiese puesto el comentario con tu nombre lo como, no, no, con como su su mi, claro. si hubiese puesto si el de comentario por su nombre y con datos dice es libertad de expresión nadie te lo puede quitar nosotros lo intentamos hacer ahora que, no, que sí un comentario eh, no se dice el colegio no se dice el nombre y nada un comentario que no no era pero hubieron algunos que se sintieron ofendidos mira, a mí me di una madre muy simpática, por cierto, muy simpática. La tengo en el WhatsApp, por cierto. Porque encima luego encima me mandan en WhatsApp de que quién soy. Pues pa le pasaron mi WhatsApp la de las PAP. Eh, es muy simpática. Eh, porque yo recogía tapones, tengo el síndrome de. ¿tú? Diógenes. Diógenes. ¿Cómo recojo tapones para mí? Tengo el síndrome de diógenes. ¿Y por qué limpio el coche de mi. Eh, o sea, mi coche? Estaba limpiando el coche, lo puse, puse la foto limpiando el coche para poder llenar con esta que tenía así novio. Compartía todas las fotos de mi novela insultándome. Yo tengo un álbum en Facebook con todas mis novelas de nene menos la primera novela, que es de otra editorial no, no pero todas sus otras novelas. Y, y, y insultándome dije, no pasa nada. Captura de pantalla, eliminada y bloqueada. Está en el Facebook. O sea, esta eh, de Nemo y la tengo. Y me mandó varios mensajes intentando hacerme saltar. O Porque si hablo, arderá con más Porque yo tengo los chats. Yo tengo los mensajes que han hecho de mi hijo. Yo voy, yo tengo acceso a esos mensajes. Que yo me enteré de varias madres que me vinieron y me dijeron, no, no, Sandra, está pasando esto. O sea, que es, es muy fuerte te digan, no es que X padres están insultando a tu hijo, que mi hijo tiene 7 años, señores. De hecho, la, la agresión de... O sea, que no es una agresión a mí, que a mí viene me pegan dos hostias yo te pego dos hostias y tal, Pancho. Pero la, que es un niño de siete años. La agresión sí. de esos ciertos si padres <risa> llega más allá del colegio. Hemos estado fuera del colegio, en otros lugares de no y no hemos pisado con padres del colegio. A los ah, hasta, no, hasta, está hasta, hasta, hasta fuera del colegio no, lo que, es, no, Eso, eso es no es la porque además esas cosas no habían sucedido. Los acusaron de cosas que no habían sucedido, porque yo pregunté por pues, si era verdad que se había roto eso. que dijeron, no, que no hay nada roto. Dijeron, ¿no es que tus hijos han, han, han roto no sé, no cuánto? Vale, ayer se devolvemos, le preguntamos el de mantenimiento. pues no, es como siempre. Ah porque no han arrancado, no han puesto con la edad. Lo han atornillado porque eran placas que estaban atornilladas. Dice, vale, vale. Déjalo porque se ve... Pero eran las personas y eran personas que eran también de tu colegios Entonces, siempre que hay alguien cerca de tu colegio, ya estamos como muertos. Ahí a vosotros. Los míos ya no están. Mis hijos ya no están. tiene que viene igual a tu hijo y que sube esos problemas. Los míos ya no están. Ya, que nadie es que me hizo de ja, ja, como lo he dicho. Sí, porque nosotros no hemos tenido apoyo de ningún padre. O sea, yo tengo apoyo de mucha gente de fuera, de juego, vosotros, la verdad. Que aguantáis, sé eh? que por Facebook. O tragan, o prefieren callar y cambiarlos, porque en tubulo hemos encontrado padres que han dicho, no, por ahí que viene que los porque también hemos hipocritado. Que los han cambiado hasta después del plato ordinario para que no se enterara. El... O sea, son cosas que son muy fuertes. ¿no? Te digo, cuando yo fui certificado... Bueno, Habían allí un cuentallito y a entera que son 30 conocidos. Hostia, no es un niño, dos, son muchos, casi Estamos hablando de, de una clase entera la que se va, entera de un discurso. Son 30 alumnos los que se van en, en eh, un año. ¿Lo motivo? Ya. Si me preguntan a mí, tengo esto, con nombre, apellidos y originales. Y una misma, misma foto. Ya que Ya está, va, eso. <risa> Respira, no tranquilo te lloro yo, yo, Pero tú no estás tranquilo. Es la verdad. ¿También? ¿Más preguntas? ¿Por aquí hay más? Sí, esa quiza. Jim Begal dice, felicidades si por tu valentía, es muy triste que la gente no entienda las complicaciones de su realidad ¿Cuánto tardaste en escribir un libro? ¿De dónde sacaste el tiempo y la energía para llevarlo todo adelante? En el tiempo, no lo sé. El tiempo de sueño, ¿no es? El es de sueño, porque yo tiempo físico lo tengo, ahora menos sonales. Eh, yo igual me acuesto a las tres que a las cuatro que... Que bueno, que no sé. O sea, igual días eh, te quedan dormido encima y están escribiendo. Y las energías, no sé, tampoco lo sé. Supongo que el apoyo de todo el mundo y de mi familia, el apoyo de mi familia, son los que me han empujado todos los días eh, y han estado ahí, una llamada de teléfono ha estado aquí en mi familia. Sara Moreno comenta Buenas tardes y muchos besos a todos. Finalmente se ha solucionado el tema del colegio lo habéis podido cambiar de centro para el sí. septiembre. Sí, es decir, que tiene autocolegio y eso ha sido gracias a consellería. Oscura, cometido. Oscura, <risa> cura <oscura, risa> real. ¿Lo que por aquí? Sí, sí, sí. Si sí, sí. sí, es la que me ha dicho que como pregunta de lo mucho que tu libro puede ayudar a otras personas que no son tan valientes ¿qué les dirías a todos ellos? Que denuncien estos casos que los niños son niños que nosotros no podemos defendernos, pero los niños no merecen esto <risa> eh, siempre he luchado, porque hay mucha gente en el paro que merece esos puestos de trabajo y no los tiene ya que porque no le ha quedado más remedio. Porque yo he comentado más de una vez con ellos estas personas que tratan así a los niños. Yo tengo la sensación que es que han estudiado esa carrera porque es que no sabían qué hacer. Y le están quitando puestos de trabajo a gente que sí lo ha estudiado por vocación. Porque le gustan los niños y porque quieren estar con ellos. Lu pregunta, ¿has ido a la oficina del menor a dar parte? ¿Eh? Eh, lo he dado a la policía. Eh... En el mismo denuncia eh, lo di y bueno, es eh, la parte de malos tratos y demás y ellos son los que se encargan de todo ya, eh, la policía y consejería ¿La, ¿Es la policía de aquí Valencia o la...? La, de la, la zona zona de la zona del colegio. Es la de es la, es la zona del colegio, pero es la nacional. Ah, que era... La nacional, es policía nacional. Porque es más, eh, yo tengo contacto con varias, varios guardias civiles y ellos me lo decían, decían que si fuera mi zona, yo... creo que hicimos que dar parte al grupo de camiones. Supongo que si lo darán, es que ya, es que pasó de una denuncia administrativa que me habían hecho a mí por injuria a un delito, a un menor, entonces ya, porque claro, cuando yo puse, fui, dijeron a ver, es que tú no has injuriado a nadie, tú no has puesto, ¿no? Que lo que quieres quitarte es el derecho a la libertad Y cuando tiramos todo, y empezamos a Sí, ellos ya se encargaron porque claro, la, la, <ríe> la atendió, la policía, contra más pruebas le he dado, porque haré un todas las pruebas y le dije, aquí lo tienes. Empieza el la chica flipada. Bueno, un resumen, se lo paso hablamos con la juez y ya el... Y se lo dije digo, si lo quieres le doy el libro en PDF, ahí lo explica todo. Absolutamente todo. Para que veáis que es verdad que yo no he puesto nombre. A mí me queda una duda con respecto a los padres que dicen que no tienen más padres en el colegio. Y son 30 casos de los que se dan de abandono del colegio y sobre eso se dan de su póngulo. Sí, porque mi padre de tres años infantiles ha sido primario. Hay varios casos sí. comentados aquí. Pues es que la. ¿Qué? ¿Qué? Aquí tenéis la fila de lampa. No cajéis el ranfón de corrupto, pero es que lampa es mierda. Vamos A ver, Frank. ¿Qué haces a Ya te oído! Vale, ven. Tengo para A ver, es que lo que no puede ser es que te digan... ¿Tenemos exceso de dinero? Superávit. Y tengas 20 familias en el colegio que no tienen para comer. Superávit tiene una pa y no, y no tienen para comer y se lo gastan en comprar pelotitas de estas de plástico que tiran en las cabalgatas, estas de plástico que llevan circulito. Sí, sí, en eso se gastaron en Superávit Y está y, o sea, y Tienes un montón de niños en el colegio, no tienen para comer. Pero Porque yo que no tenía... me puedo quejar. Y de fijar digitales, eh. Eso sí, quizás digitales tienen. Pero niños que te están diciendo, no llego, no puedo eh, comprarme los libros, y decirte, te gusta la vida. ¿Y estás hablando en un colegio público? Sí. Dice, los libros no los tenemos reciclados, lo queremos nuevo. Vale, para hacerlo. A mí le estamos obligados a llevarte el colegio. Ahí ¿Eh, lo tienes. Ahí ¿Eh, lo si tienes el niño. Ahí lo No los reciclados este curso pasado. Porque me negué, O sea, porque no, no? Prefiero gastarme los medicamentos y comida que. Los libros. los libros los llevaron los llevaron Mirad ¿lo veis? Además es que a verlo quiero repetir. Claro. Con buenas sí, notas. Claro. Esa, esa es la segunda parte. No, se está ahí. Bueno, Le deseo repetir porque ya el niño llegó primero y ya desde el principio... ¿Qué te ojo para repetir segundo? ¿No lo segundo? Y fue una profesora que me dijo en noviembre tu hijo repite. y me quedan quedar que haces evoluciones. Eh, en mayo, ah, como yo iba a repetir, no lo hago yo en un examen, porque no lo no sentía no más duro a de curso. examen. entre 8 y 9, ¿eh? Pero si me hago esa profesora medio similar, porque, vale, va a ser discusión entre tal, pero lo de es que ella se que era algo demasiado. a ver, yo puedo entender, lo entiendo, pero bueno, bueno, bueno. los especiales son difíciles, pero pues son difíciles hasta 100 puntos. Pero te da igual que sean especiales o normales, es que es el mismo trato con el todo Eh, exacto, es que ese, eso es lo que tiene que haber, el mismo trato, pero es que aquí no lo hay. O sea, los casos... El mismo, el mismo trato no, hay que ser más cuidadosos con este tipo de... Eh, no, el mismo trato. Si a Alex lo hubiera tratado igual que a, a los demás... hubiera... Si al niño lo tratado como a todos los demás, si hubiera concienciado a los demás de que es un niño normal, estas cosas no pasado. <muchas> es lo que yo digo, mi hijo es especial, pero no es especial por su enfermedad, mi hija es especial porque es un niño muy porque es lo más bueno que te puedes echar en la <muchas> caja a la cara. O sea, es que es un pedacito, ¿vale? Los lo <muchas> sabéis. Se llega, se te engancha el cuello, te da besos. O sea, es especial por eso. No es especial porque digan que es malo. Pues lo he tenido decir, Yo he tenido que mi hijo Alex es malo. ¿Perdón? que tiene 7 años, maldad puedo tener yo que tengo 32, bueno, sí. <ríe> el lunes 33, <que> <ríe> pero, sí. pero vamos, maldad puede tener un adulto pero un niño... Sí. El niño no tiene maldad, de nacimiento no tiene maldad. El niño hace lo que le enseñan. ¿Eso, Eso me bueno. puede decir. el niño hace, repite eh, conductas de los adultos. Y un niño no puede bueno, lo que hacen es entonces, ver, ya minar su confianza y a mis hijos se lo han minado y no, mucho. Yo tengo a mi familia, a mi madre, a mis tíos no y todo, que no siempre están encima de ellos, eh, que los cuidan con... ¿Por qué? Porque es que son normales. ¿Ah, ¿Eh? No tienen ¿y? aquí, no tendría ningún No estaríamos ahora aquí. mismo aquí. Después me meto por Sí, aquí. por otro libro. Así Pero bueno, todos entendemos. Entonces, claro, es a necesidades. Sí. Bueno, yo quiero daros las gracias a todos por haber venido, por habernos apoyado. Y ya que estamos retransmitiendo en directo, yo quería darle las gracias a todas estas escritoras que han participado en esta Solvía, puesto que la editorial ha decidido que al final va a salir con el sello de Ediciones ¿Y, y, y, y, y escritores? ¿Y escritores? no me repito! Porque realmente han hecho una han hecho respuesta. Aquí, aquí tenemos alguna escritora. Aquí tenemos alguna escritora y escritor. Escritorio, no, yo no. No, pero ahí están. ¿no? Sí, está. ¿no? ¿Qué no? está haciendo? Se con Lo que decía, que quiero darles las gracias porque han hecho gran esfuerzo y me hemos dudado. Y además y ha salido de ellos. Ha salido de ellos, además todos me acosaron a mí para que sacara un libro de relatos. Y en un principio no queríamos hacerlo porque... Eh, ella tenía que atacar a la editorial por el hecho de sacar el libro de relatos pero la editorial no tiene muy claro eh, que la editorial soy yo y no tengo muy claro el libro va a salir con el sello digital con el sello no, con el sello de ediciones y me da igual quien hable a quien hable le la boca no tengo ningún problema y bueno vamos a dejar de llorar un ratito y bueno los que queráis el libro, queráis que os lo firme Podéis pasar por ahí, y que os lo firme también después aquí. Llevarme una pregunta Voy ¡Eso es verdad! Es que es un mensaje. ¿Qué le dirías a toda la gente? No. no, no, díselo tú. Tiene, no sé cómo salvarlo, no? llama, yo no puedo creerlo. Lo que tiene esa cosa de no creerte lo que te pasa con la cabeza. Eso es su enfermedad, en todo. que deseo que no les pase a ellos y que es muy fácil hablar cuando un está bien. yo lo veo cada día y hay personas que lo ven muchas veces y es muy fácil hablar cuando lo ves desde fuera pero desde dentro no. estás viendo sufrir a la madre y estás sufriendo también porque lo ves pasarlo mal a ella no sabes qué hacer con el niño lloras porque el niño está sufriendo y lo está pasando mal y te sientes impotente. Yo, lo que, le pasa a, lo que estamos pasando a nosotros no se lo deseo ni a mi peor enemigo. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Hay un mensaje es, que más es? que ha dejado. Vas a matarlo, Dice, no te vamos a preguntar nada, pero sí decirte que aquí estamos todos para ayudarte y apoyarte siempre que lo necesites. Lo María de Baja. <risa> Another going for that.